Hola, amante este ¿Tenis? ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Estamos aquí en el Match Point Tennis Championship En el cual vamos a jugar con Amanda Anisimova Contra, de hecho, vamos a jugar Kirgios Contra Amanda Anisimova. Y diréis, Pablo, ¿otra vez? Sí, pero esta vez en Play 4 Esta vez en Play 4 Me acabo de descargar el juego, he echado unas partidas He reaccionado, ha salido un vídeo de 20 minutos, pero he dicho, mira, voy a grabar otro gameplay porque me he quejado demasiado. Y tampoco quiero quejar, es que siempre me estoy quejando, gente, pero bueno. Eh, eso sí, ¿eh? en el gameplay salieron algunas boleas que, joder, se nota la mejora que ha tenido el parche eh, en PC y demás. Y bueno, ¿qué es lo que he notado aquí en Play 4? Eh, obviamente el juego sigue igual de mal, ¿vale? Las cosas como son. Eh, el juego está mal. Eh, eso es innegable La demo ya sabéis que es la última versión del juego Y es como va a venir el juego Si hay cambio habrá cambios menores Y eso no lo digo yo, lo dice Calypso ¿Vale? Los desarrolladores Que yo he hablado con ellos y me lo han dicho eh, en privado Así que eso por un lado Por otro lado eh, faltan muchas cosas del juego Pero eh, fundamentalmente Lo que más falta en Play 4 Y seguramente en Xbox One eh, Sea FPS ¿Vale? Porque la bola va muy rara Fijaos O sea, ahí los FPS se los ha comido Va muy muy rara ¿Es jugable? Bueno, claro eh, Puede jugar a 10 FPS Yo, yo de chico jugaba al, al Skyrim en su día A 6 FPS Y tan contento, ¿sabes? Pero, claro, era el Skyrim pirata, ¿sabes? <ríe> Cuando ya lo compré, pues jugué bien. Porque el dinero... A ver, lo que quiero decir, porque igual no, no es un buen ejemplo. <ríe> lo que quiero decir es que eh, nosotros tenemos que pedir a los desarrolladores. A los distribuidores y a todos los encargados del juego. Que adapten bien el juego a un mínimo de calidad. Un mínimo de calidad, y eso ha sido una dejada gente Un mínimo de calidad Y este juego no tiene un mínimo Lo peor de todo es que tampoco tiene un mínimo en PC Ni en, ni, ni en ninguna consola ¿Vale? Ya podrán decir alguno Bueno, pues está mejor que el Tennis World Tour 2 Que eso da igual Que una cosa esté mal Porque esté menos mal que otra No significa que sea bueno Significa que está menos mal Simplemente, pero sigue estando mal ¿Vale? Eh, de hecho me recuerda demasiado al, al tenis al tenis World Tour, por desgracia Ya lo comenté yo eso antes de que saliera el juego en demo y tal Pero bueno, el tema es que eh, en Play 4 y Xbox falta mucha optimización Con lo cual no me extraña viendo este estado tan lamentable Porque esa es la palabra, lamentable y... ...alguno le puede parecer que sea un cojica o algo... ...y que... crea joder Pablo eres muy duro... ...no sé qué, ¿no? Es que... ...tío... ...que va mal... ...que tenemos juegos... ...God of War... ...Red Dead Redemption... ...el eh, A.O. Tennis... ...el FIFA... ...y los de baloncesto... ...y los de baloncesto... ...el FIFA y los de baloncesto... ...a 30 FPS más o menos constante... ...y este juego... ...no va constante en ningún momento... Al tirar simplemente la bola, la bola no viaja bien La bola no viaja bien, tío, por el, por la pista Pero bueno eh, Por cierto, todavía no he hecho ningún saque a 200, ¿eh? Yo no consigo hacer un saque Ni de coña, bueno Las pilla todas Falta falta suavidad también Faltan unas cuantas cosas en, en consola pero sobre todo es el tema de los FPS. Y el producto obviamente eh, no es apto. No es apto. Y Sony... Sony no debería... Bueno. No sé si debería o no, pero... Para mí no debería permitir que juegos así se vendieran. ¿Demos? Venga, vale. ¿Demos? Bueno. Pero ¿juegos? Porque estamos hablando de un juego que cuesta 60 euros, ¿eh? 60 euros en Play 4. En malas condiciones, tío. Que no, que no. Que nosotros somos los consumidores. Que somos los que tenemos que exigir a las empresas, al que nos está vendiendo el juego, que sea de calidad, que vaya bien. Lo tenemos que exigir nosotros. Porque es nuestro dinero. El dinero cuesta. Cuesta bastante, ¿vale? ¿Vale? Entonces, eh, joder, un mínimo de calidad. Ya no estoy diciendo que... No, es que las animaciones son... Faltan animaciones, faltan script, faltan no sé qué, faltan... Eso ya lo dije yo en el, en el vídeo este de todos los errores que tenía el juego. Ahora estoy hablando de a Play 4, donde eh, los gráficos son bastante peores o peores eh, que empecé, que lógicamente. Bueno, lógicamente no, porque este juego debería estar perfecto para Play 4, ¿vale? Debería ser perfectamente capaz de haber sido optimizado y tal. Y aquí se ven las texturas, por ejemplo, de la chica esta sonriente al fondo que se repite 20 veces. Eh, que, que, que bueno, falta eso. Falta no solo definición, porque a ver, está en 1080 y todo el rollo, ¿vale? Eso lo que tú digas. Pero ya es la calidad de la textura, el color, ¿vale? Que, que se come los colores. El blanco se lo come. O sea, o a lo mejor es un fallo mío de la pantalla o algo. Luego el sonido también sale un poquito... A veces un poquito con delay. Fíjate, la cámara esta, que no lo había notado yo en PC, pero aquí sí que lo noto y es bastante extraña, ¿no? Que es una cámara indicando que, hey, te has cambiado de lado, pero eh, maría más que otra cosa, la verdad. Personalmente, ¿por qué? Porque al final todo es muy brusco. Y sobre todo porque gira sobre sí misma y un poco rarilla sí que es, pero bueno. Lo que quiero decir con todo esto... Es que tenemos que exigir... Buenas... Buenos servicios... Buenos servicios... Buenos videojuegos... Buenas cosas... Y si no estamos de acuerdo... Y lo que están sacando... Eh, es basura... Basura... O no es aceptable... Tío... No lo compremos... Simplemente... Ya puede ser... Eh, este juego como puede ser un Toy Spin 5... Que ya hablaré yo en un futuro del Toy Spin 5... Que igual puede ser una puta mierda gente... Que... A ver... Ya hablaré, ya hablaré de todas las cosas que tengo y demás. Pero bueno, el tema es un mínimo de calidad. Este juego no tiene ni siquiera unos FPS estables, tío. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso, tío. Porque no es comprensible en un juego de esta magnitud. ¿Vale? Si me dices que es un, yo qué sé, es un God of War Ragnarok, pues mira. Tampoco te lo... He... Acepto, pero es más comprensible ¿Vale? Pero tampoco te lo acepto, lógicamente Tampoco te lo acepto Ya me puedes reducir cosas Para que me vaya al menos a 30 FPS estable Porque al final los FPS eh, Lo que va a determinar también un poco la, la sensación de juego Y la bola esta A veces mm, se rantiza por la cara Y luego despeja despega ¿Sabes? Como el Team Rocket O sea, muy raro y los pelotazos Ya es un mínimo Ya no digo eh, que si la física de la bola Que va demasiado rápida Que si no tiene física la ropa apenas Que si, yo que sé Muchísimos fallos que tiene, ¿no? Como digo, ya eso ya no lo digo Ya simplemente digo ya la optimización Para que vaya a 30 FPS Y es que eh, Si el juego va así en Play 4 es que normal que para Nintendo Switch lo tenga que sacar en octubre. Si es que no lo retrasan cuatro años. Porque si estás así de mal hecho en Play 4... Tío, ¿cómo va a estar en Nintendo Switch que es menos potente? Vas a tener que quitar a la grada entera. Es que vas a tener que quitar a la grada entera. De hecho, ¿por qué no quitas a la grada entera? Que está repetida y, y queda un poquito fea. Buenísima. Buen resto, ruble. Pero bueno, yo qué sé, tío. ¿Veis la bola, no? O sea, veis la bola, no soy yo, ¿no? O sea, es que me cago en panini, tronco. Me cago en panini lo horriblemente que va. Qué jugable, claro, que jugable. Todo es jugable. Todo con la paciencia suficiente es jugable. Joder. Dímelo a mí, que jugaba yo al Minecraft a 10 FPS y al Skyrim a, a 10 FPS y al Total War Medieval Medieval 2 a, a, a, a 6 FPS las batallas y, y me duraban 40 minutos una batallita de mierda Y luego se me crasheaba el PC, o sea, dímelo a mí, ¿vale? Pero bueno, eh, ahí el nivel de exigencia quizás era el, el mínimo, ¿no? Sobre todo porque no sabía y por eso os informo, eh, tío, hay que hay que ser exigente con lo que se compra. Tú estás comprando un juego de 60 euros, esto esto nos cuesta 5 euros. Si costase 5 euros yo no sería tan crítico, ¿vale? A mí me han dejado juegos y me han dado juegos de tenis que son indies y yo no he sido tan crítico... Y hay fallos que, que los he pasado más desapercibidos, donde he hecho hincapié, bueno, es que es un juego muy barato, bueno, es que es un juego desarrollado por una persona, bueno, es que tal, es que pascual, es que lo que sea. Pero aquí donde vemos un estudio que sí, es pequeñito y tal, pero que tiene ya bastantes años, luego apoyado de Calypso Game, que es, un, es una desarrolladora más o menos grande, eh, o bastante grande, con algunos juegos mm, muy reconocidos... Eh, joder, tío, un mínimo de calidad Un mínimo Pero bueno, eh, muy desilusionado con, con esta versión La verdad, no me lo esperaba así Es que no me lo esperaba así Me esperaba, bueno, que se notaran los, los 30 FPS y tal Y ya está, y hasta comentar así el vídeo Bueno, es verdad, va un poquito peor Pero bueno, las cosas de la Play, no sé qué no, Estaría bien que estuviese a 60, sería lo suyo Ya está, ese sería el comentario que yo esperaba dar pero no, no esto, tío. Pero bueno. En fin, más que nada porque, joder, empecé de verdad. Yo lo siento muy bien. Eh, funciona bastante bien el tema de los menús y todo el rollo. Aquí imagino que, imagino que aquí también, sí, funciona bien y tal. Se siente guay. Pero empecé el partido, se siente, eh, claro, se siente más... Que va, claro, un PC que va a 60 FPS. Eso es lo que yo siento. Que va fluido, aunque no tenga, ¿sabes? Aunque no tenga, aunque falten animaciones, aunque falten no sé qué, al menos los FPS son estables, ¿sabéis? Pero bueno, no sé, raro. Yo, por, por supuesto, no recomiendo la compra en Play 4 ni en Xbox. Si queréis comprarlo, eh, pillar lo mejor de, de Play 5 o de Xbox One X, eh, la última consola ¿no? que salió de Xbox como se llame, o PC, ¿vale? Si tenéis un PC que sea, no sé, medio decente, ¿no? Que entiendo que lo tirará. De sobra Pero bueno, lo dicho No sé qué pensáis Podéis dejar comentarios De cómo lo habéis sentido vosotros En qué consolas habéis jugado A mí me consta que en Xbox y Play 5 En la últimas, ¿vale? En la nueva generación Pues va bien el juego Por eso, pues lo recomendaría ahí Por supuesto, antes recomiendo eh, Esperar a que salga Esperar a ver vídeos y análisis Ya sean míos o de otra gente y a ver qué comentan. Y no solo ver uno, no solo ver el mío. Ver también más, ¿vale? Porque eso es mejor, ¿vale? Ya luego tú te vas quedando con las cositas que tú quieras. Pero bueno, lo dicho, muchas gracias. Un saludo. Ay, y hasta más ver. Adiós. Ah, Por cierto, el juego sale en menos de dos semanas, ¿eh? Menos de dos semanas y ya sabemos que esta versión de la demo es como va a estar el juego. ¿Vale? No, no lo digo yo, lo dice Calypso. Adiós.